Lo que estás viendo ahora es nuestro canal, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual puedes encontrar dos vídeos, uno del Objetivo de Producción y Consumo y otro acerca del objetivo Paz, Justicia e Instituciones, los cuales puedes comentar. En caso de querer ver otros vídeos relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te facilitamos varios de ellos en estas dos playlists de aquí. Además, puedes dejar comentarios en nuestro canal para así apoyarnos.